Un año más, el Santuario de la Virgen de la Hoz acoge la festividad del Butrón. Bueno, pues la romería del Butrón. Eh, todos los molineses venimos a darle gracias a la, a la Virgen de la Hoz. Desde la Edad Media vienen, venimos eh, todos los años y bueno, y nosotros pues seguimos recuperando tradiciones, esas tradiciones que juntamos todos los molineses aquí. Seguimos haciendo las sardinas que antiguamente pues se hacía, no se dejó de hacer y volvemos otra vez a, a recuperarlas, que el año pasado ya las recuperamos y seguiremos haciéndolo.